Todos cómo están? Estamos en onda. Eh, se acabó la cuarentena, entonces vamos a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces estuve en un bus donde era un asiento que se puede tomar, el otro no. Hubo mucha pelea porque mucha gente quería entrar en el camino y el conductor quería que entraran y pues muchos decían oye la emergencia sanitaria no prohíbe eso. Uf, hubo mucha pelea, entonces muchos ay, pero no hay más buses, o sea fue complicado porque es un solo asiento. Bueno, en la piscina se puede nadar, felizmente es muy chévere. Vamos a ver entonces el centro de Honda a ver qué se encuentra ahí. Tengo que poner bien este tapabocas, Uf, pero en tierra caliente es complicado. Y está bonito mi tapaboca, ¿no? Y podemos ver aquí una... podemos ver una linda iglesia en, en la... se llama la iglesia del, Carmel, del Carmen. Es como la, el parque principal. Y es chévere, o sea, bueno, a pesar de que llueva, se ve bonito, pero se ve bien, bien arreglado, bien limpio entonces aquí está la iglesia del Carmen muy grande muy bonita con dos angelitas las voy a llevolizar, no me interesa bueno espero que no sean tan católicos en el video no deben de odiarme con mis chistes malos bueno vamos a visitar un poco el pueblo aunque llueva pero normalmente en los pueblos hay mucha gente sentados pues me imagino que por la lluvia no, aunque ya aquí empieza a estar mucha gente sentados bueno vamos a ver el centro y mirar qué hay de chévere Aquí estamos en el puente López, está muy bonito y vemos que, uff, voy a dejar que de la cámara, está como el río Magdalena y se bien bonito, ya se acabó la lluvia, aquí está la otra parte del río Magdalena, el agua está como muy fuerte, se nota que hay mucha corriente, pero para saltar no, qué miedo, entonces vamos a ver, seguimos el camino de este puente. Aquí vemos la plaza del mercado Bueno, pues, muy tarde para ver mercado No sé qué habrá en la plaza del mercado Pero se ve bonito con esas columnas Se ve todo como casa antigua Ups, puse semana el tapabocas Aquí estamos como en la calle colonial, con muchas casas coloniales, muchos eh, como balcones bonitos y si está muy ancha esa calle eh, me dijeron que tuviera cuidado por si acaso venían viciosos Bueno no creo que sea tan peligroso pero me gusta porque se ve como muy estrecho las calles, muy estrechas A ver qué hay por acá, bueno si bien calles parece Cartagena versión onda Acabo de subir todo esto, un poco cansado, parece Monserrate. Bueno, llegamos a una plaza, qué pena señalar cómo se llama la plaza de aquí. Se llama Parque José Leonardo Armero o Parque del Rosario. De ¿Y la iglesia del rosario? O sea, la iglesia, esa es la catedral Nuestra Señora del Rosario. Ah, Catedral del Rosario. Y el carque llama Parque José no, Pero como es la catedral, entonces se identifica Ah, listo, muchas gracias. Señor sí. sí, una pregunta, este. Este hotel ¿cómo se llama? Este hotel ¿cuál será este hotel. No lo alcanzo a ver, yo no lo a ver la, ah. sí. Sí, ya, está a la Este la hotel, ley. ¿cuál es este hotel? ¿Este lo alcanza a ver? Este que dice. este eh, eh, ven. Eh. Belle Epoch ¿Será Rivera Plaza? No, esa es el que es aquí bajando la fuerza. ¿Y cómo se llama este? Bella Epoch. ¿Bella Epoch? A ver, este, gracias. Aquí a lo que baja la fuerza es el que hay acá, la botica de acá, Bella Epoca. Muchas gracias. Entonces en esta plaza vienen raspados muy ricos, cholados, todo eso, granizados. Y aquí vemos una catedral bien linda. Voy a acercarme a ver cómo se ve, aunque está lloviendo de nuevo y va a ser de noche. Qué pena, señora, ¿sí? cómo se llama este hotel? Qué pena, cómo se llama este hotel? Gracias. Aquí es el hotel Belepok. Llegué al río Magdalena, que está súper hermoso, pero no me da miedo cómo bañarme porque muchas piedras. Y eh, la corriente del agua está como muy fuerte, entonces que tal me ahogue. Entonces, ese es el río Magdalena, uno de los más grandes de Colombia. Aquí un puente que es bonito. Y hay gente como pescando aquí, vemos para pescar. Pero que complicado llegar hasta allá. Entonces, sí, estamos súper cerca del agua, Ups, hay zapatos, está un poco sucio. Eh, y ya, normalmente se supone que uno se puede bañar acá eh, Uy, pero la corriente está muy fuerte y hay un pajarito No, no me hace caso Pero sí de ser peligroso que la corriente le lleve a uno A mí me daría miedo ese es el río Magdalena otra vez un barrio colonial de casas coloniales y donde están más o medios muchos bares se ve bien bonito para esa Cartagena hay muchos colores y las calles otra vez muy estrechas por aquí bueno si te ha gustado el vídeo no olvides poner un like suscríbete al canal y pudimos ver al final que se puede viajar en tiempo de coronavirus hay que me parecen más relajados, tengo el tapabocas y sí, bueno porque no hay lado a mi lado pero nadie molesta felizmente la policía está como más tranquila aunque sí hay restricciones, pero no tanto. Hay pico de cédula y toque de queda a las 8.